¡Yepa! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien aquí San Juan al aparato? Aquí Zugasti al aparato Esto es el mundo al revés, tío ¿Cuánto te marcan las pulsaciones? 137 137, subiendo Tibidabo San Juan 117 O sea, hemos cambiado de mano, hemos cambiado la cinta, todo Yo sigo aquí que o motoraco, chaval, o está fallando algo, aquí está fallando algo Oye, hoy te he sacado de casa Por eso digo lo del mundo del revés pero sienta bien o no. Tengo un mazapanazo hace dos días, que ahí estuvo un todo el día y hoy, ya de la hostia he pasado la depresión y suerte de mi pareja, de hecho, del jabalí, que me ha arrancado del sofá, me ha arrancado, falta cadencia, pero bueno. Bueno, a veces es importante que aunque no tengáis ganas y cueste, que haya alguien que os arranque. A mí el gallo me ha muchas veces y hoy le tocaba arrancarle al jabalí. ¿Vamos para arriba o qué? Pegado, Un par de horitas en las aguas? Sí, mínimo. Muy contento de salir, de jabalí. Vamos para allá. 3, 2, 1 y ahora os contamos la estampada del Zugasti y la estampada del San Juan. ¡Ja, ja! Hoy empezamos. Por la primera caída cronológica, ¿o qué? Sí. Mira, el vídeo de hoy no va del entreno, sino de las dos estampadas que nos hemos pegado en dos días de diferencia, el gallo y el jabalí. Empezamos hace dos días con la del jabalí. ¡Hija! ¡Dale, pelear! Bicharracos. Se acaba de meter una galleta el jabalí. Lo he visto en cámara de venta, tío. ¡Jabalí! Vale, anda, gallo. ¡Eh, loco! A ver, a ver, a ver. Ahí, ahí, ahí se ve la mano, ahí. ¿Qué jabato estás hecho, gallo? Tío? El bicharraco viene la Pero idea. y te llevas un estresaco y a la tarde, sin haber salido ni nada, digo, jabalí, me hace ilusión salir contigo, que yo estaba, que estoy mal de la espalda, llevo unos días como muy triste, tío. Y me a veces decía salir contigo, tío. Hemos salido, hemos cumplido de puta madre y de repente le digo, jabalí, aquí qué ha llovido? Dice, no, que se está limpiando la calle. digo, bueno, de noche, ¿no? ahora a las 9, nueve y cuarto de la Los noche. No o sea, lo voy a discutir al tema barrenderos, al bicharraco, controla mucho. Había caído una ahí abajo, que estamos bajando en montaña con la calle de siempre y, y yo iba mirándote de lejos. Y de repente veo... Uno que ha frenado de repente, ¿eh? claro, pues yo no he visto que sí. había frenado. A yo no he visto los la luz tratando. roja. Ahí. O sea, yo cuando he levantado la mirada he visto un coche parado y el jabalí a los Chapi Ferreres. Hostia, ¿cómo te has tirado ahí? <risa> o sea, una segada Pero es que, digo, ya está, Jairo. Y he ido súper rápido y el bicharado, cuando yo he llegado, ya está de pie pidiendo disculpas al conductor. Es sí, un sí. jabalí. Este se ha pensado, cuando me ha visto levantarme tan rápido, que iba a pegarle una hostia al conductor. Claro. Y no, no, yo me, me, me he levantado para decirle que estaba bien, que no me había hecho nada, y para decirle, hostia, eh, no te preocupes, no ha pasado nada tal La, la situación ha sido la siguiente A ver, ha, hay una parte de culpa mía Porque una, sabéis que me cargué El freno de adelante en la India Y hoy con las prisas de querer salir El freno de adelante seguía jodido Mal, esto no hay que hacerlo, punto número uno Y punto número dos, estaba muy, muy mojado Y yo siempre soy muy cagado En la bici cuando está mojado Y dejo mucha distancia ¿Qué ha pasado? Que había mucha distancia pero el tío ha clavado frenos Y esos, o sea, quizá había, no sé A ver pues como de aquí... 5 metros, seguro. Y más, como de aquí ahí al fondo. Sí, 5 metros. 5 o 7 metros. Y cuando el tío ha frenado, yo he empezado a frenar primero flojo para no optar. Y cuando he visto que tenía que meter todo, he metido todo, y al ver que la bici se empezaba a ir, he hecho, yo era jugador de fútbol, y he hecho, se gaga a lo fútbol. Digo, wow, me voy directo, si voy de pie, me entro para la ventanilla, entonces, me tiro ya para el suelo, Pongo la rueda delante y, y la pata, y sí, sí, he ido así, he ido. ¡Pum! ¡Pum! Y claro, he picado contra el, el, el barro de abajo, yo no me he hecho nada, lo único, la mano, que claro, he ido también aterrizando con la mano, pero el ruido del golpe ha sido muy aparatoso. Y que he pensado, este se ha pensado que me he matado. Y, y nada, me, me he levantado para decirle, tío, lo siento. Y el otro me dice, no, perdona, el de adelante se me ha parado en seco. Digo, no, no, tranqui, tranqui, simplemente es que... Se me ha ido y no no he podido hacer nada. Te he visto cómo te has levantado. ¿Eh? O sea, he usé bot lento para lo del. O, sea, ¿Sí? o sea, yo he visto al bicharrón que se caía en cámara lenta. Es que tú has, tú me has visto directo. Directo al coche. Volando hacia el coche. Sí, y me coche. Yo ahí ahí me he cagado. Por eso por eso rápidamente he sacado pata porque yo me he visto que me hacía. Ahí, lo a me he estropeado. Pero los que me más me he flipado es primero la frescura de te has levantado. Sí. O sea, nada, tarjeta roja, nada, no, no, o sea, ha sido como... ¡Pim, pam! Ya está sí. Bueno, eso era... La primera estampada, la del jabalí Uy, el jabalí se ha caído, ha tenido suerte y tal Pero resulta que llego a casa Me encuentro un whatsapp en de este que me dice ¿Qué, Chaval, que lo cuento yo o lo cuentas tú? Va, acércate, acércate un poco que se te tiene que ver Mira, está, ayer llego yo Con la barba, tal, no sé qué, me pego la hostia Con la mano hecha una mierda y estoy diciéndome ¿No te has matado de milagro, tal, no sé qué? Día siguiente, acércate un poco Porque... La mano al palco con los guantes puestos, tío. Ha traspasado el guante. Imagínate la bola que he pegado. Mira esto. Uf, he pegado una hostia, gallo, tío. De locos. De locos. Iba con el niño bajando con un rayo, una seguridad que flipas. La, la espalda me molestaba. De la, la hostia hace 15 días. Y cuando iba como un rayo, saldo una raíz, me engancho una, un tronco con el manillar y he pegado una, la bola de mi vida, gallo. Suelte que hablando, porque mira cómo tengo la cara, como parece el mapa de Japón, o sea... Mira, mira. Sí, sí, pon la foto, aquí abajo, mira, mira. la foto aquí abajo. Mira la cara de Flipa, la loco. Puta. Pues no estás estropeado, tío. Sí, sí, ahora, si la otra vez envejecí 20 años, ¿ahora cuánto envejecido? Si sí, sí, hago, así, hago así, miro para aquí y veo la, en la sangre, me veo la sangre a mí mismo. Pensaba que había perdido la napia, tío, que es mucho, mucha napia la de zugasti ¿eh? Pues pensaba que... O sea, me he quedado en el suelo y me he quedado como un hormiguero, comiendo hormigas, tío, hundido en la tierra. Suerte que no era duro, ¿eh? Y estoy haciendo coña porque somos ciclistas y somos gladiadores. Me cago en la puta. Tío, por ahí la gente me decía, ¿qué haces tú, así Soy un gladiador, me cago en Dios. Y vas a seguir, digo, claro que voy a seguir. 5 horas, 2200 mil metros. Y la peña, estás loco, digo, es que, tío, si eres gladiador, tú sabes que los leones te pueden morder, tío. Pues a tomar por culo, tío, lo que dijo aquel bicharraco. A la caja de pina hay que llegar reventado. Como los piratas, y a tomar por culo.